La vergonzosa confesión de Rufián sobre por qué sigue cobrando 8000 euros mensuales de España. Le echa más cara que espalda en la larga y tediosa entrevista concedida al el critic.cat y no se corta un pelo con el entrevistador, de tú a tú, a la hora de confesar el verdadero motivo. A su entender, de por qué sigue cobrando el generoso sueldo de España, a pesar de que prometió en el año 2015 que solo estaría en el Congreso 18 meses. El erótico baile de Gabriel Rufián a Lomic Jagar que baja la moral al mundo separatista. Un titular tuit. Rufián, diciembre de 2015, en una entrevista en el Nacional, no hay plan B, estaremos 18 meses en el Congreso, ni un día más. Después nos iremos. Allí seguís. No. qué de esta frase siempre se olvida de una manera casual la última parte, nos iremos siempre que el Gavarn de Cataluña nos lo pida. Esta es por tanto la razón por la que sigue en su escaño, percibiendo su nómina de 8000 euros que España le paga religiosamente cada mes. Y es que Rufián reconoce que está muy a gusto en el Congreso. Yo me creo mucho el Frente de Madrid. Dijimos que íbamos a ser oposición de un bloque muy determinado y ocupar espacios mediáticos, y creo que lo hemos conseguido. Creo humildemente que es mi lugar. Ahora bien, yo estaré allí donde me digan.